No penséis que, que el modelo neoliberal quiere hacer desaparecer el Estado. Lo que, lo que quiere hacer es poner al Estado, al, al, al, a, digamos, al servicio de intereses privados. ¿Vale? Lo que yo, veníamos hablando del vaciamiento de la democracia. Tampoco quiere cargarse la democracia. Lo que quiere es vaciarla simplemente, ¿no? Y ya, de, de hecho, se está avanzando bastante en ese, eh, eh, en ese, eh, en ese sentido. Por ejemplo, también la, las propias empresas, ¿no? Se nos dice, no, claro, es que ahora mismo lo más, lo más son las, son las startups, ¿no? Y que las empresas están invirtiendo en las startups. Yo no sé um, si hay aquí uh, muchos investigadores e investigadoras que tienen eh, experiencia con las startups. Eh, por ejemplo, yo estuve varios, un tiempo de, de, de profesora invitada en Oxford y allí sí que tuve mucha relación con con gente, bueno, de, de, de física, de, de, de la parte más de, de, de ciencias de la vida, ¿no? De las bio y tal, que, que tienen, digamos, pues muchas startups y tal. Y el desincentivo que en la Universidad de Oxford, ¿vale? Que no es cualquiera, tenía muchísimos de mis colegas, eran enormes, que decía, es que no me compensa. No me compensa porque yo no me llevo nada. Yo pongo todo mi talento, pongo todo mi esfuerzo, pero al final la financiación que necesitamos para que la startup vaya adelante es tan grande que los retornos luego que le tenemos que dar a esas empresas que nos están financiando nos capturan completamente. Por tanto, es, dice, sí, yo tengo, eh, eh, bueno, tengo la, la, el, el ego bien, ¿no? Porque dice, bueno, una idea mía ha conseguido no pues eh, desarrollarse en el mercado y patentarse, etcétera, etcétera. Pero... Um, ¿A costa de qué? A costa de que eh, yo no tenga prácticamente eh, digamos ningún incentivo, porque eh, es, es una falacia en gran parte esta idea de que ahora, eh, de que de, bueno, pues que de emprender y de empezar una startup es muy fácil. No lo es. La mayoría de las startups, por ejemplo, españolas que, eh, que han avanzado eran gente que ya traía dinero de casa. ¿Vale? No sé si la expresión esta se entiende bien, pero era gente que ya la mayor parte de ellos traían ya dinero de casa. ¿no? Y, um, y bueno, para, para, para emprender bien pues se necesita mucha formación, mucho dinero, mucha in, in, innovación y yo diría que también mucha suerte. Y cuando digo mucha innovación es que haya buenos sistemas de innovación y ahí en eso, como os decía con el caso del iPhone… La inversión pública y los sistemas públicos de, de, de, de investigación son básicos, aunque también eh, funcionen, digamos, o entren en esa dinámica, la, obviamente, las empresas privadas. Pero dependiendo de cómo se diseñen estos sistemas eh, públicos o, o cómo se diseñen desde lo público, bueno, pues estas empresas tendrán unos incentivos en una dirección o lo tendrán eh, eh, o lo tendrán en otro ¿no? entonces por ejemplo bueno pues en España tenemos todavía un sistema por ejemplo, de innovación muy débil y eh, bueno pues esto en definitiva bueno, pues se, se, se, eh, se ve ¿no? eh, y luego también porque bueno gran parte de digamos de hay mucha mucha falacia también en torno a la idea del emprendimiento no eh, que eh, bueno, pues, eh, también es, eh, muchas de las startups, por ejemplo, eh, pues eh, a lo mejor no el, el, el CEO, ¿no? Pero el resto de personas, pues en realidad están funcionando con lo que se llama incluso un salario emocional o, o una especie de autoexplotación, porque realmente hay mucha explotación laboral en, en, en, esas, eh, en esas startups, ¿no? Entonces eh, tenemos que repensar realmente hacia qué sistema. Eh, nos están eh, nos están llevando ¿no? y, sobre todo, eh, ¿qué, qué, qué, qué mensajes nos están eh, trasladando eh, a través de ese, de ese modelo donde ya el empresario está mal visto, pero el que, que, que está bien visto es el emprendedor, ¿no? este, este, este, este, empre, este emprendimiento. ¿no? El éxito está dentro de ti… Tú emprendes donde otros ven problemas, ¿no? todo este coaching, todo este, eh, um, todo este mundo de parapsicológico, bueno, parapsicológico no, de psicológico, de la autoayuda y, y tal, no que en definitiva, bueno, pues es como una religión, no yo lo veo como, en, en muchas ocasiones como una religión, pero que, que está, o sea, yo no estoy aquí criticando, perdón, permitidme el, el, el emprendimiento y nada, yo creo que es muy importante tener esto, pero que seamos críticos con, con, con, con, estas, eh, digamos, con estas ideas que nos están metiendo porque no, son, porque no son inocuas, no son inocentes, ¿no? Están llevándonos hacia un modelo de ser, hacia un modelo de, de estar en el, en, el, en, el, en, el, en el mundo, ¿no? Y, eh, eh, de, de hecho, estamos en, en, en, en esta lógica. Yo el otro día escribía, yo escribí una... una una, una columna de opinión todos los domingos en el diario punto y creo que hace dos semanas hablaba mmm, por una lógica democrática ¿no? y de alguna manera estaba criticando, no lo estuvimos hablando con, con, con María José, pues una, esta lógica eh, neoliberal no donde todo, absolutamente todo, se economiza. No quiero decir que todo se mercantilice. Pero todo se economiza, en el sentido que nosotros ya no somos individuos, ya no somos ciudadanos o ciudadanas, sino somos capital humano en el que hay que invertir. Nosotros tenemos un portfolio y hay que invertir en nuestro portfolio. Tenemos que vendernos, ¿no? Y esto se nota en cómo están… Y, y, y yo posiblemente también haya contribuido cuando estaba de vicerrectora, porque tenía que poner en, en marcha esa… Eso, esos protocolos y esa, esa, esas políticas. ¿no? Ahora tú no puedes defender una tesis, por ejemplo, en mi universidad, si no tienes eh, una publicación, en, por ejemplo, en el, el doctoral en, en el que yo estoy, en la, uh, si no tienes una publicación JCR. ¿no? O sea, no importa que tu, que tu, que tu calidad, no importa que la, Yo me acuerdo cuando yo lo hice, no tenías ni que publicar primero, pero bueno. Eh, al revés, estaba mal visto que publicaras primero porque se suponía que era un, un trabajo original, pero claro, ahora se dice, no, no, puede ser un trabajo original, eso no quiere decir que no esté publicado porque si es tuyo, bueno, si es tuyo, si es de tu director… Y pero si tu director eh, eh, eh, firma, eh, tú firmas primero, firma primero tu director ya sí vale, si no, no vale, ¿no? al final son incentivos eh, que lo que están, mm, tú decías que no, pero en gran parte ahora mismo están muchísimos doctorandos trabajando para sus directores, para que tengan publicaciones sus directores o sus directoras de tesis, que están publicando papers y publicando artículos con sus eh, eh, doctorandos, esto antes no era así, esto antes no era así. La tesis era tuya. O sea, era tú, tú digamos, eh, al menos hablo más desde las ciencias sociales, en este caso, y humanas, que eran las que yo me formé, ¿no? Otra cosa eran los equipos, eh, efectivamente, que eran diferentes, ¿no? Entonces, sí que ha, ven, que, sí que ha venido esa, esa cultura que era más de, de determinadas eh, ramas del saber, es verdad que ha venido a otras ramas del saber, ¿no? Pero eh, todo, digamos, es, todo es un, nosotros somos un portfolio y tenemos que invertir en ese, eh, eh, eh, en ese portfolio. ¿no? Y, um, y esto, digamos, está cambiando, nos está cambiando a nosotros como individuos y cómo afrontamos realmente absolutamente, absolutamente todo. ¿no? Eh, yo siempre digo que Margaret Thatcher, que fue realmente una visionaria de toda la revolución neoliberal, para eso la empezó ella, ¿no? eh, decía que… Que lo importante, lo dijo muy al principio de su mandato, yo creo que en el año 81 por ahí, que lo importante no era cambiar la economía, que la economía simplemente era, eh, digamos, un instrumento. Que lo importante era cambiar el alma y el corazón de las personas, ¿no? Hacia personas que, eso, que están buscando su interés individual, la, la digamos la inversión en, en, en, en sí mismo, y eso, bueno, pues está eh, cambiando eh, gran parte de las cosas. Dentro de, de esta lógica, no y ya voy a ir terminando con esta... Eh, con esta primera parte pues entraría esta lógica de no pagamos impuestos, no contribuimos a lo común porque lo importante es lo que podamos ser cada uno de nosotros, no esta individualización. Eh, el, el, el, el, no, yo a mí siempre, Yo siempre digo digo bueno luego cuando tengas un cáncer, que espero que no lo tengamos ninguno, bueno pues cuando vayas al hospital a ver si, si esos 20 euros que te has eh, ahorrado en, en, en la declaración de la renta luego dan para pagarte eh, el tratamiento, ¿no? eh, Pero también dentro de esta lógica está toda la, la desconfianza que se está generando eh, en torno a las universidades y el desprestigio tan grande que eh, están sufriendo las, en las universidades. Y no me refiero solo a acontecimientos recientes que hemos tenido en este país, que también… Y que van dentro de esa lógica y dentro de esa… sino que esto es algo que viene ya de hace algún tiempo y como la mayoría de las cosas pues nos vienen desde los, desde los Estados Unidos. No sé si sabéis que hay millonarios en Estados Unidos que te pagan si tienes un buen expediente y abandonas la universidad. ¿No? La, la lógica que está detrás es si los conocimientos están ya en la web, si los conocimientos están en internet, ¿qué… ¿Qué dan las universidades de, de, de más? Si ya puedes acceder a los conocimientos en Internet. ¿no? ¿Qué están pretendiendo? Están pretendiendo desprestigiar absolutamente las universidades. ¿Con, con, con, ¿Con qué intención? Bueno, Al menos con varias, pero vamos, al menos con dos intenciones. La, en las universidades es cierto que son instituciones más antiguas que el Estado moderno. Y por tanto, si se han mantenido tanto tiempo, es porque han reproducido de alguna manera las élites. Y eso ha sido así, es cierto. Las universidades han reproducido las élites, han sido, eh, digamos, han, han catapultado al poder hasta eh, después de la Segunda Guerra Mundial, que con la extensión de la, de la democracia, de los estados de bienestar, las universidades, de alguna manera, también pasan no solamente a, a ser un ascensor social, movilidad eh, social eh, y económica, sino también a generar una ciudadanía crítica y una ciudadanía democrática, en definitiva, la que necesita la democracia para poder funcionar. Porque si no existe esa ciudadanía, digamos, con valores democráticos y crítica, pues en realidad la, la democracia no funciona. Entonces, las universidades sí que estaban cumpliendo esa función, especialmente desde, de, desde mediados del, del, del siglo XX. Para fuerzas que, como decía antes, intentan vaciar la democracia, no interesa esa función. No interesa, no interesa para nada esa función de, de, de, de, de movilidad de movilidad social. ¿Por qué? Nos dicen ahora, no, es que las vamos a financiar las titulaciones en función del grado de empleabilidad que tengan los egresados de esas titulaciones. Pero es que depende solo de una titulación el grado de empleabilidad de las personas. No depende de la familia en la que hayan nacido. ...no dependen del sexo que tengan, por cierto... ...no dependen de la raza que tengan... ...no dependen de las conexiones que tengan... ...precisamente lo que sabemos... ...que las universidades privadas a lo mejor... ...no dan, bueno, a lo mejor no... ...no dan aquí en España al menos... ...mejor formación, ni tienen mejores docentes... ...ni mucho menos... ...pero si lo medimos en términos de empleabilidad... ...sí que salen muy bien paradas... ...por tanto si la financiación va a estar vinculada a la empleabilidad... Salen bien paradas pues porque tienen las relaciones, porque tienen porque normalmente esas personas vienen de estratos sociales más altos, digamos como media, y por tanto tienen esas relaciones personales que se pueden integrar, eh, se pueden integrar mejor, y por tanto, bueno pues no compiten bien. Si, si, si metemos esas ideas exclusivamente en, en, en la universidad, pues el resultado va a ser un deterioro necesariamente de la universidad pública. Va a ser necesariamente necesariamente así, ¿no? Y eh, las universidades, digamos, también, como decía, se paga eh, a gente para, para, para que se salgan de la, de la, de la universidad, a ah, lo que se da en la universidad no, no, no, no, no tiene, así, bueno, pues las élites pueden seguir yendo a sus universidades privadas, ¿no? Y el resto de la gente, bueno, pues se las, se las de alguna manera se las separa o hay a gran parte de las capas sociales que se las separa de la, de la, de la, de la universidad, ¿no? Hay también una desvalorización total del conocimiento. Eh, ahora mismo, eh, que se nos, o sea, las personas que triunfan y que tienen un valor social, se nos enseñan eh, los medios de comunicación en la televisión, no son precisamente aquellas personas más sabias que saben más, eh, sino al revés. Todo lo contrario, ¿no? Pues solamente falta ver… Yo ya es que no veo la tele, porque de deprimo eh, total y, y, y, y absolutamente, ¿no? Y esta idea de que solamente aquellas, como decía, aquellas eh, ramas o aquellas um, titulaciones que puedan tener eh, una mayor empleabilidad son por las que hay que apostar, pues es, es, es una trampa mortal, porque precisamente eh, eh, las universidades siempre, los estudios eh, humanistas… También en las grandes universidades norteamericanas, que son curiosamente las únicas que lo mantienen. En el, el, el, el sistema universitario hay un sistema de, del college, ¿no? que es como una formación más generalista y luego ya pues la, la especialización, no vas a, a, una, a una escuela de derecho, vas a una, a una de medicina, etcétera, etcétera. Bueno, pues las grandes universidades, eh, todas las universidades tenían, digamos, una formación generalizada humanista en esa etapa de, de, de college. Eso se está perdiendo prácticamente en, quitando en las de la, digamos, en las más en las de la liga, como la llama La Ivy League, ¿no? Que son la, la, las más potentes. En esas sí, porque esas tienen dinero para poder seguir manteniendo a esos buenos profesores de Humanidades, etcétera, etcétera, que, que, que bueno, pues que le den esa formación integral a, a sus estudiantes, pero los demás no, porque los demás ya no tienen dinero, por tanto, eso pasa a ser algo secundario y los profesores que están. el profesorado que están contratando para dar esos cursitos, pues pasan a ser simplemente cursos de verano, personas que pagan por hora, completamente precarias, con lo que se está desvalorizando completa y absolutamente eh, eh, toda esa eh, eh, toda esa eh, bueno pues formación en, en, en, en definitiva, ¿no? precarización eh, de, del profesorado universitario, que también, obviamente, eh, también es bastante frecuente eh, aquí en, en España. Lo que pasa es que aquí en España es verdad que hay una, um, que hay muchísima rigidez en las distintas eh, etapas, pero es cierto que ahora mismo para, para poder entrar, digamos, meter la cabeza en, la, en lo básico, eh, pues cuesta mucho trabajo y, y, y se llega y se, llega, eh, y se llega muy tarde, ¿no? Y se, bueno, pues en otros sistemas más flexibles, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los anglosajones, pues las desigualdades que se están generando entre el profesorado son brutales. Así tienes la élite completamente en connivencia con el sistema, que no lo, no lo cuestiona porque sí que se, la, se paga bien, ¿vale?, pero luego toda una parte que se está, eh, que se está eh, digamos, precarizando y el divide y venceras, pues como os podéis imaginar, pues es bastante y, y, es una estrategia de siempre, ¿no? Y que va en esa línea de, de digamos, de individualización, ¿no? Y que por otra parte, eh, cuando se organiza algo en la universidad, traes a una persona súper interesante y dice ¿y por qué mis colegas no vienen a escucharlo? Y tú misma, muchas veces dices, uff, tengo que terminar tres papers, tengo que prepararme no sé cuántas clases, tengo que hacer no sé qué. Si total, si voy a escuchar a esta persona, esto no me va a dar ningún gallefante la acreditación, ¿no? Es verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en, en, en, en, en, en un mundo... De, con, digamos, con unas orejeras de estas puestas ¿no? y que vamos cada uno eh, eh, sin mirar mucho a los de al lado y cuando miramos a los de al lado es para darle un codazo más que para, para colaborar con ellos. ¿no? Este es lo que yo digo, este individuo o, ¿no? neoliberal que, es, que, que, que, que, que se está construyendo y que ha encontrado en la universidad un florecimiento brutal porque los sistemas digamos, de promoción en la universidad se han vuelto muy exigentes y, por tanto, bueno, pues, antes eran sistemas de costación. Es cierto que no eran buenos, ¿no? Lo hablábamos María José. Nosotros no hubiéramos podido posiblemente ser catedráticas. La mayoría de las mujeres no hubiéramos podido ser catedráticas en ese sistema porque eran sistemas de cooptación y elegían principalmente a varones, fueran más o menos eh, brillantes. Eso daba igual, ¿no? Por tanto, no es que los sistemas nuevos sean malos en todo, pero sí que es cierto que en aquellos sistemas de cooptación, bueno, pues, eh, digamos, te podías, eh, digamos, diseñar una carrera de otra manera, ¿no? Ahora mismo el diseño de las carreras es, es, una, es una carrera completamente egoísta, es una carrera de codazo y que yo creo que tiene consecuencias en, también en el, en el alumnado que estamos formando y en la investigación que estamos haciendo, porque obviamente también... Eh, eh, no te financian cualquier investigación, hay una investigación que se financia más que otra y estamos bueno, pues entrando en, en auténticos eh, eh, modelos ¿no? pues de, de competición que, que, no, que, no, que no van a mucho. Y luego y ya con esto eh, termino esta parte, porque yo me, me mantendría en esta parte todo el tiempo, pero, pero quiero ir también un poco a la, a la, a la otra. Eh, otro, otro ejemplo de, de por dónde van digamos, digamos, por dónde van los tiros, es el tema también de, de la profesionalización de la gestión universitaria. Eh, en, eh, últimamente habréis oído hablar mucho de que el problema de la universidad es el problema de la gobernanza. ¿no? Fijaros que ha desaparecido la palabra gobierno frente a gobernanza. ¿Qué diferencia hay entre gobierno y gobernanza? Bueno, pues gobernanza hace referencia a la lógica privada, a la lógica empresarial. En parte, sí. Sí, sí, sí. Hay que poner criterio. Te, es que te, te, te, te, te recomiendo que te leas a Wendy Brown. Bueno, yo estoy trabajando con Dale, pues léete a Wendy Brown que lo explica magníficamente cómo, eh, digamos, esa idea de gobernanza. Eh, eh, es, es un poco coger, eh, digamos, las, um, los, ítems, los objetivos realmente que se buscan en el ámbito privado y, y meterlo Pero iba a, otra, a otro tema. Iba principalmente a la idea de que el, el problema principal, desde mi punto de vista, en la universidad española no es la gobernanza. El problema principal es que tenemos una menor eh, eh, eh, inversión en, en, en investigación o que tenemos, por ejemplo… Eh, eh, mal diseñadas las carreras tú lo decías, ¿no? Las carreras científicas y docente no están bien diseñadas y no estamos permitiendo que eh, muchos eh, talentos jóvenes, sobre todo tengan la, la más mínima posibilidad de desarrollar una carrera investigadora en este país. Invertimos dinero en esa formación y luego ese retorno no lo recibimos aquí. Se va en el peor de los casos. Entonces, yo creo que esos son Gran, lo, gran parte de los grandes problemas. No tanto la, la gobernanza si, eh, digamos, hay que profesionalizar eh, los equipos rectorales o si los equipos rectorales los seguimos, los debemos seguir teniendo que, um, que elegir la comunidad universitaria o no. Yo creo que todo el mundo dice, sí, bueno, es que es, es, es algo especial de España que aquí se elijan los, los equipos rectorales, pero bueno, me parece que es una manera también, es cierto que incurre en una posibilidad de cortoplacismo, pero es cierto también que nos permite una participación en la toma de decisiones y una participación en los objetivos que tengan la, digamos, la, las universidades, que yo personalmente creo que es positiva. Y creo que si eso lo tuviéramos en más ámbitos, en todo el diseño de la política científica, pues nos iría eh, nos iría muchísimo muchísimo mejor, ¿no? Y paso a la, a la, a la, a la segunda parte, ¿no?, de la, la idea de, de, de, de, de, bueno, ¿qué políticas de investigación? ¿Cuánto tiempo tengo a todo esto? Sí, son cuatro, ¿no? Vale, o sea que tengo nada. Bueno, ¿qué políticas de, de, de investigación? Primero hay que… Hay, me gustaría simplemente, no voy a desarrollarlo mucho, pero dejarlo ahí para que lo pensemos. La Constitución dice que las universidades somos… ...que tenemos autonomía. ¿Realmente tenemos autonomía cuando dependemos de nuestra financiación, en este caso de los gobiernos autonómicos? Constitucionalmente tenemos autonomía, pero no la tenemos del todo, por tanto... Eh, lo que tenemos que, que conseguir también bueno, es pues que estos diseños de políticas científicas, etcétera, etcétera, nos permitan, esa, nos permitan digamos, en, en mayor medida esa, esa autonomía o que se creen, digamos, incentivos eh, eh, eh, eh, virtuosos. ¿no? Eh, ¿no? Entonces, hay que simplemente decir eso, ¿no? que siempre pensamos ¿no? la, la autonomía universitaria, pero en realidad… Eh, yo no sé aquí pero por ejemplo para sacar plaza eh, como hay restricciones presupuestarias te tiene que te tiene que autorizar el gobierno de turno o sea que si quieres hacer una inversión en el edificio eh, también de alguna manera al final entonces dónde está la simplemente quería es un poco que hay cosas que damos como por estas que, que sí que sí pero que sepamos que que no es tal o no es exactamente como, como, como, como queramos. ¿no? Yo creo que las universidades tienen eh, mucha, mucha presión ¿no? por las propias autoridades, por los propios mercados, por los propios, digamos, agentes con los que, con los que interactuamos y también, eh, bueno, los propios, los propios equipos muchas veces se profesionalizan y hay, bueno, pues esa captura de las élites. ¿eh? Eh, cuando yo decía, yo, yo creo mucho en la rotación, ¿no? en que todos deberíamos de pasar por ahí, porque es la manera también de, que, de que, la, que la crítica no sea una crítica por criticar cómo se hacerán las redes, no, cualquier cosa, sino que sepamos realmente eh, que, que estar ahí también cuesta y que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Y, por tanto, yo creo realmente que, porque si no, además, puede haber esta profesionalización de, la, de, lo, de, de, de, de, de, de los equipos de, de universitarios y que son bastante contrarios con el modelo de... de de, de, de, ...de elección, ¿no? Luego, otra cuestión que, que me gustaría... ...estoy simplemente dando pinceladas... ...porque no me da tiempo eh, eh, desarrollarlo... ...el tema de la, de la, de la desigualdad, ¿no? eh, Yo he hablado antes de que hay sistemas... ...digamos, más, más centralizados... ...y luego he dicho, pero yo no, no voy a, a romper una lanza... ...por la recentralización de los modelos universitarios. Imaginaros qué sería esta isla sin universidad. A lo mejor la Universidad de La Laguna no está entre... no está en Shanghai, ¿verdad? Ni mucho menos, ¿no? Bueno, es que eso es una, una cosa, por ejemplo, estamos estamos. que los rankings... no todos miden lo mismo. No todos los rankings miden lo mismo. Y yo, por ejemplo, a las universidades andaluza les recomendaba que cada una se especializara el, en mejorar los ítems del ranking que mejor le iba. Porque nos pueden gustar o no nos pueden gustar los rankings, pero están ahí. Y los agentes se mueven también en función de esos rankings, ¿no? Entonces, ya que están ahí, vamos a, bueno, pues, eh, la, por ejemplo, de la Universidad de Andaluza, a la que Shanghai le iba muy bien en Granada, bueno, pues, pero hay otras que, que, que le van bien en otro, o, por ejemplo, Jaén iba muy bien en algunos sitios. Imaginaros a él, la Universidad de Jaén tiene 25 años. Eh, hablamos mucho de que un gran problema que tenemos esta España vacía, el despoblamiento, etcétera, etcétera. Bueno, Andalucía, que es un territorio enorme, un territorio con muchas zonas rurales, no es de los territorios para nada con mayor despoblación. Esto tiene que ver por unas políticas de desarrollo regional determinado, pero ahí también han jugado un papel importantísimo las universidades, que han tenido un impacto más allá de los rankings de Shanghai o de Shanghui, ¿Vale? Porque tienen un impacto en el territorio y en el desarrollo de zonas que de otra manera si no se estarían despoblando, que me parece importantísimo. Y eso también hay que valorarlo. Y eso no se valora en los rankings, digamos, internacionales, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones que son muy importantes. Imaginaros esta isla sin universidad. Solamente os digo eso. Quien se iba a ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué, la, por qué hay el despo, gran despoblamiento en, la, en las zonas rurales? Porque hay una cosa que se llama el, el, el, el exilio ilustrado. ¿Y quiénes hacen el exilio ilustrado? Las mujeres. Las mujeres sabemos que somos el 60% de, la, de las universitarias, el 60% de egresados. Cuando se van a estudiar a las ciudades, luego vuelven en mucha menor medida porque tienen, para empezar, menos oportunidades laborales. Y como están más formadas y menos oportunidades laborales, luego no vuelven a los pueblos. Si no hay mujeres, ¿quién va a parir? Bueno, también ahora se pueden comprar los niños, lo sabemos, pero... Bueno, quieren que se puedan comprar los niños. Pero, eh, entonces, eh, eh, digamos, están funcionando mucho en la, en la despoblación. Entonces, hay que pensar también en, en, en otros términos distintos de los que nos están haciendo siempre... Eh, eh, siempre, eh, siempre pensando. Entonces, hay que pensar... Eh, también en, en, en políticas universitarias que sean, de alguna manera, sí que eh, permitan o, o mucho la colaboración entre gobiernos, entre universidades y que permitan hacer sinergias, que permitan aprovechar bien y la especialización de universidades, que yo creo que es muy importante… Siempre y cuando, obviamente, haya un dinero para becas y para movilidad de, de, de profesorado y haya otra cultura, digamos, que permita una mayor movilidad de, de, de profesorado, ¿no? Pero no pensemos que todo hay que centralizarlo porque, si no, estaríamos abundando cada vez más en una dinámica que es muy peligrosa, que es el aumento de las desigualdades, eh, tanto de renta como también eh, geográficas, ¿no? Y que todo se está concentrando ahora en las dinámicas, es que todo se está concentrando en grandes urbes, que son motores eh, de la economía global y se está dejando a muchísimos territorios y, por tanto, a muchísimas personas eh, en, la, en, la, en, la, en la cuneta. ¿no? Eh, ¿Dónde tiene que ir, digamos, la dirección de la, de la investigación? Bueno, pues tiene que ir centrada o orientada a los grandes retos, ¿no? Pero ¿a través de qué? A través de misiones, ¿no? Yo aquí creo que el documento y todo lo que ha trabajado Mariana Matsukato para la, para la Unión Europea, este Mission Oriented eh, research Creo que es muy, muy, muy, eh, digamos, tiene, eh, tiene, la, buena, tiene la, buena, eh, la buena dirección, ¿no? A través de misiones que, además, permitan esta especialización inteligente de los distintos territorios, ¿no? Y donde las universidades, y la, y, y, digamos, que colaboren también con las instituciones y con el sector privado y que, bueno, pues permitan, eh, digamos, bueno, pues que mmm, la, la, los beneficios de la, de la investigación sirvan para dar... Eh, eh, respuesta a los grandes retos pero al final también para permitirnos a las personas vivir también en nuestros territorios, poder desarrollarnos en nuestros territorios y poder tener vidas dignas eh, también en nuestro eh, en nuestros territorios, si queremos eso, ¿no? Pero que no digamos que no estemos obligados a digamos a, a, a, a, a irnos, ¿no? Eh, esto obviamente la, el, el, el, la idea de las misiones no, ella siempre pone de ejemplo, Mariana Mazzucato siempre pone de ejemplo la misión del Apolo ¿no? de, de la llegada del hombre a la luna y dice para que el hombre llegara a la luna no solamente fue necesario el desarrollo de la industria eh, eh, aeroespacial ¿no? sino también el de la alimentación también el de los textiles en fin, un, un, muchísimas cosas y que la gente normal creyera que eso era importante y que su dinero estaba bien puesto ahí ¿No? Entonces, de nuevo, vamos a esta idea de la participa, la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Para que sepamos dónde, dónde queremos poner nuestros recursos y dónde queremos, eh, de alguna manera, mmm, ir, ¿no? De alguna manera, necesitamos también democratizar esos procesos de selección, de toma de decisiones y de, y de desarrollo. Más nos habla de, de cinco, digamos, eh, eh, de cinco características, ¿no? Dice, las misiones tienen que involucrar a la ciudadanía, lo primero. La segunda… Eh, los objetivos tienen que ser claros y, eh, y digamos, y mesurables en el, en el tiempo. Tenemos que tener también objetivos intermedios que nos permitan saber y valorar y evaluar si estamos yendo en la buena dirección o no estamos yendo en la, en la buena dirección. La tercera cuestión, eh, las acciones de, de, de innovación y de, y, y de investigación tienen que ser ambiciosas, pero al mismo tiempo realistas, ¿no? Cuatro nos dice: tienen que ser multidisciplinares, multisectoriales y multiactoriales o actriciales, ¿no? Esto aquí en España es un horror. Y esto es una de las cosas que tenemos que cambiar sí si o sí. Si todos los sistemas de acreditación, todos los sistemas de promoción, todos los sistemas de todo absolutamente van en la línea contraria. Tú te tienes que acreditar en tu área. Tal, cuando tenemos retos que necesitan equipos multidisciplinares y aquí estamos matando la multidisciplinaridad, la matamos, le echamos mmm, pesticida para que no crezca, vamos, o sea, no estamos permitiendo que eso, digamos, cuando es que es lo que eh, eh, necesitamos. Y luego dice por último que necesitamos soluciones múltiples que vengan. De, de abajo, eh, eh, arriba, ¿no? Yo creo que para que eso sea posible, para que estas cinco, digamos, mmm, orientaciones de la, de la Mazzucato eh, sean posibles, pues que necesitamos. Yo creo que necesitamos, necesitamos una ciudadanía participativa y crítica y para eso necesitamos que las universidades no sean simplemente centros de formación profesional y necesitamos a las humanidades, sin duda, porque si no… Y también en secundaria, ¿no? La, la, la lucha que habéis llevado por el tema de la filosofía. Me queda muy poco, ya estoy eh, eh, terminando. Necesitamos que el cortoplacismo sea sustituido por unas luces un poquito más largas en todos los distintos gobiernos. Pero para eso también la ciudadanía, de nuevo, no podemos exigir solamente que eh, los gobiernos dejen de ser cortoplacistas cuando nosotros no estamos involucrándonos como ciudadanos en esa... En esa, eh, eh, en esa digamos eh, en, en, esa, eh, lo diré, um, en esa idea ¿no? eh, necesitamos también un empresariado menos rentista ¿no? buscador de rentas en ese sentido y digamos muchísimo más, más, más, eh, eh, más innovador eh, necesitamos unas universidades y un sistema universitario menos menos rígido ¿no? y necesitamos también eh, eh, desarrollar capacidades al interior de las instituciones y um, depender menos de, eh, de empresas externas de consultoría. ¿Me explico? Eh, que es un poco la línea de lo que tú estabas diciendo también antes, ¿no? Yo creo que y esto se ve muy bien, eh, por ejemplo, en los ministerios eh, seguimos teniendo abogados del Estado, no, oposiciones para abogados del Estado. Tenemos eh, para notaría para no sé qué, no sé cuánto, una serie de cosas, de, digamos, de inspectores de Hacienda, uh, pero, mm, por ejemplo, para investigación, ¿existe un cuerpo específico dentro de, eh, del el alto funcionariado para temas de investigación e de innovación? ¿No? Cuando los retos tienen que pasar por ahí. No tanto, con todo mi respeto por los registradores de la propiedad, bueno estas son, son oposiciones públicas, son privadas, o digamos, o, o, bueno los recaudadores del el tema de los inspectores de hacienda es importante, pero quiero decir que, que se deberían de establecer nuevas categorías dentro de la administración pública y también especialización dentro de las universidades y necesitamos construir ese capacity building, ¿no? Desde el interior también de las propias instituciones, porque estamos dependemos demasiado de, de, de estas empresas de consultoría etcétera etcétera que están, nos están imponiendo unas lógicas que como decía al principio están matando mucho las capacidades realmente de, de, de, de investigación que, mmm, que que tenemos ¿no? en, en definitiva bueno la, las misiones deben estar eh, englobadas en desafíos, eh, sociales y que sean importantes para la, para la sociedad. Yo me habría gustado mucho hablar también de la innovación social, que creo que, que, que es algo eh, en lo que, eh, que si pensamos las cosas en, en términos de, de innovación social, también las humanidades, también las ciencias sociales, podremos también participar en esa innovación mucho más de lo que lo estamos haciendo hasta ahora, que está... Eh, mucho más centrado en otras áreas de investigación, en otras líneas de investigación en las que, bueno, pues desde las humanidades de las ciencias sociales tenemos eh, eh, menos. Bueno, simplemente decir para terminar que la ciencia básica es universal, que, eh, que eh, perdón, es esencial, no universal, es esencial, eh, que invertir en ciencia básica no es contradictorio para nada con tener en las universidades laboratorios, por ejemplo, de, de emprendimiento que sean multidisciplinares y… Y, además, y y yo insisto mucho en esta idea de la multidisciplinaridad. Eh, um, bueno, y no, no quiero... Tenía alguna cosa más, pero me están mirando fatal y, además, que voy a perder el avión. Así que... Eh, y todavía no hemos descubierto... Estaría muy bien lo de, lo de las cápsulas estas de... ¡fix! Aparezco en... Eh, en otro sitio, ¿no? Un, eh, o un ascensor como el de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate que te lleva a cualquier lado. Ojalá, ¿no? Todavía no lo tenemos, así que siento este final así un poco abrupto y, y muchísimas gracias.